La palabra que faltaba, Jorge Rial reaccionó ante el feroz ataque de su hija More Rial. Este fue un martes con una sorpresa impensada en el mundo del espectáculos. Es que More Rial emprendió un feroz ataque en contra de su padre, Jorge Rial, que reaccionó conteniendo el enojo. Al menos en público. Su hija, en cambio, habló con la prensa y advirtió que la guerra recién comienza. El misterio comenzó a crecer en torno al feroz ataque que Moriria Real emprendió en contra de su padre y de sus parejas, a quienes llamó Gatos. Si bien Jorge Rial apareció este martes como si nada en su programa, intrusos, lo que pasó llenó de expectativas al público. Sin embargo, el conductor no hizo mención al tema en su programa. En cambio, lo hizo con TNSW y fue tajante. Tras las agresiones que Morena realizó a través de Instagram, Rial habló con TNS y optó por preservar a su hija y ponerle paños fríos al escándalo que se desencadenó y que recorre los medios espectáculos. ¿De verdad piensan que puedo contestarle algo a mi hija? Le preguntó al periodista que lo consultó. Corre por cuenta de ella.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 Por su parte, Morena redobló la apuesta en contra de Jorge Real, con quien está furiosa y en diálogo con la revista Caras advirtió que, empezó la guerra. No hay mucho más para decir. Ya me cansé de ser la nena que tapa todo. Estoy grande y tengo derecho a decir lo que pienso, Et y las cosas que sé. Estoy bien y muy enojada, pero no voy a decir más nada, agregó. Antes. Había publicado en Instagram historias que, a veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo. Eso es lo que se muestra realmente pero no es claramente la realidad.